¡Suscríbete arriesga, no gana, ¿verdad, Sam? De nuestro barrio no, está claro. ¿Sabes que puedo ayudarte con eso? ¿Qué debo hacer? Lo que sabes hacer. Lo que haces mejor que nadie. Decídete. Sí o no. Sabías la respuesta antes de que entrara por la puerta. La carrera es de San Francisco a Nueva York con los mejores pilotos reunidos. Si ganas, yo me ocupo de tu problema y te quedas con el 10%. Alto, alto, alto, alto. ¿El 10%? son 25 millones. Haz los cálculos. ¿Después de ti? en contacto. Ahora hay que conseguirte un coche. Coches. tengo a la sobra. Engrasado y a punto. 200 pilotos y unos 5.000 kilómetros de asfalto te separan de Nueva York. Suena muy bien. Adelante. llega a te perderás la salida. Jack, tienes que ser de los 150 primeros en Las Vegas. Entendido. No llegarás a Las Vegas entre los 150 primeros. ¿Y Jack? ¿Sí? Nada de juegos. Ni se me había ocurrido. ¡Está fuera de coche! Fíjalo, ¡Al, suelo, ¡Al suelo! ¡Vamos, vamos, vamos! Con las manos detrás de la cabeza. ¡Rápido, rápido! ¡Rápido ¡Hazlo ya! ¡Eh, eh! Es, ¡Que te ataches! ¡Cómo ¡Viene el ¡Que te ¡Vuelve! ¡Venid! ¡Venid! ¡Rápido, ¡Que ¡Venid! ¡Venid! ¡Venid! ¡Venid! ¡Venid! ¡Venid! ¡Venid! ¡Venid! ¡Venid! ¡Venid!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 ¿Eso es todo inútil? Ya, cuidado. Llegas a una zona de intensa actividad policial. No me digas. Viaje hacia las montañas. No podrán seguirte con tantas culpas. entre los 50 primeros a Chicago. Y Jack. Tengo noticias. Los de la mafia te han preparado un comité de bienvenida en la ciudad. Gracias por el aviso. En serio, no bajes la guardia. Ni por un segundo. No sabía que te importaría? Es hora de pasar a primera fila. Adelante, yo cubro por en el tejido. Помощь! Ааа! Ух! Sí, la verdad. Oye, Jack, no vale la pena morir por una carrera. Podemos retirarnos sin. ¿sí? Aquí no se retira nadie. Yuri. Parece que me conoces. Pero me yo a ti no. Me mandas en Tranquilo, Sechenko. Es un amigo. Dante. Gracias. No, gracias. Tu parte está en una caja de seguridad en Grand Central Station. Hay suficiente dinero para que te marches y descanses un tiempo. Eh, ¿Descansar? Sí, ya sabes. Tomártelo con calma con las piernas sobre la mesa. Aunque... Si te interesa doblar la apuesta me acaban de llamar. ¿Qué tal todo por ahí?